bueno amigos seguimos en esta parte en esta parte ya 7 de, de video tutorial corrigiendo un modelo en Red de arquitectura eh, entonces vamos a ver si podemos sacarle aquí en este en este video vamos a ver si le sacamos de pronto un render o una imagen más expresiva que la que teníamos aquí pues vamos a ver si se puede en este o en el próximo entonces vamos a seguir seguimos trabajando y seguimos corrigiendo porque igual eso toca manejarlo bien para que no se nos no se nos crucen por allá elementos y tengamos errores después y que esos errores de modelo pues esos son los dolores de cabeza de todo de todo el mundo porque eso no es solo, no es solo acá en Revit sino a nivel de arquitectura, a nivel de ingeniería, eso uno mira esos proyectos de, de algunas oficinas y no eso es un desorden esos dibujos todos pues cuando se trabajan autocad eso pues manejan unos dibujos aquí, otros acá, no layers por todo lado bloques un poco de desorden en esos dibujos de la llave no eso es lo bueno que ya se terminó aquí en Revit ya te maneja aquí una nueva vista y le inserta esta vista por ejemplo este corte a escala 1.50 vamos a insertarlo para que vean para los que no sepan los que ya saben pues no necesitan ya saben cómo se hace Nos lo arrastramos acá y ya nos queda todo si lo manejamos aquí con este lista, este bloque de pues esto no es un bloque es una familia pero pues se puede llamar un bloque inteligente o mejor dicho familia porque así se llama familia y eso lo podemos editar, podemos cambiar el nombre y guardarlo como queremos pero pues aquí ya tenemos ya no se nos acabó ese desorden que como en AutoCAD que tener todos esos planos regados por todo lado no, no nos sirve eh, tener eso por todos lados y desordenado y no, y, y no funciona eso no, no, no funciona en ningún lado ni en ninguna oficina ni a nivel profesional En cambio aquí pues ya maneja un orden y, y se ve mucho mejor Inclusive aquí los renders uno también los puede colocar si quiere uno Por ejemplo este que tenemos acá lo arrastramos aquí, sale pequeñito bueno pues por lo que tiene la escala vamos a arreglarlo, está uno uno eso no se lo muevan eso no necesita moverse para que te cambien la escala un render no tiene escala también nos quedó mal entonces lo que podemos hacer es manejarlo así y guardarlo como imagen pero eso solo se puede hacer cuando se genera el render de una vez y le exportar como imagen. Ya después de que está generado el render no. No se puede hacer eso. Ya al insertarlo aquí pues no lo inserta pero... Nos queda... Ahí lo hizo mal, no sé. de atrás. si sí, eso solo se puede hacer es cuando se cuando se maneja bueno ahí lo inserta pero no dice que es que escala 1 a 1 no tiene escala si sí, ves ahí se nos cambia se nos daña porque no le debemos mover eso de la escala los renders no tienen escala entonces hizo un error grave ahí ya no se puede o sea, ya nos toca es, volver a hacer el render o, con esa vista vamos a hacerlo 3 de view 1 bueno también hay que nombrar las vistas bien porque si no después es pues eso. 7 vamos a ver si no se demora mucho porque si se demora mucho lo cancelamos porque pues no es la idea que ustedes vean ahí bueno esto siempre manejo lo en in Line y medio eso no le no pongan ahí a perder el tiempo guardemos cerramos todas las vistas que no necesitamos si van a guardar aquí elementos en esta barrita aquí le ponen esto que la muestre abajo y con esto seleccionan todos los que necesitan acá también pueden arreglar aquí con esto es agregar más pero aquí lo que queremos es el render entonces ponemos este teterita como la de trimax damos medio medio mi high eso no mejor es medio región es para que nos muestre una región segura como 3D max 300 bueno justo dejémoslo así a ver que nos a ver qué, nos, qué sucede. pongamos exterior sun, sky, dejémoslo como está para ver cómo lo manejaron. Dejémoslo ahí, démosle render, a ver si, si nos demora mucho lo cancelamos. Si nos demora mucho o pausamos el... no sé qué, qué está haciendo ahí pero bueno ahí ya ya casi lo va generando pues yo creo que ahí podemos esperar pues por 5 segundos no, no pasa nada ahí ya lo tenemos vamos sacando un render y siempre para esto para exportar el para mirar el modelo y para exportar el el ese carro nos quedó elevado que no lo hemos cambiado bueno, pero igual hemos otra vez pausa porque este nos está demorando esto. bueno, ahí ya más o menos va ya va casi terminando pero pues igual es una resolución alta pues como se ve ahí 300 dpi <risa> entonces pues de pronto ya casi termina terminamos así terminar a ver exportamos la imagen en png o no, esta toca en jp porque tiene el fondo ya si ustedes lo manejan en Photoshop, pues manejen en png y, y insertan su, su imagen de atrás. Ya terminó, entonces listo. Vamos a aquí, Save to the Project. Si nos dice que ya guardémoslo, nos dice que, ah, bueno, nos dice que esta, donde, okay. y vamos a exportar como JPEG. Y contemporary house 3dw7 las portamos y aquí ya nos aparecen inclusive como que salió mejor que la otra 3d8 aquí tenemos la anterior y la otra no nos sale esta imagen antes se ve mejor porque este se nos está viendo pixelado no nos sale esta porque no, no, no tengo esta esta textura eso es lo de menos eso se lo pueden agregar ustedes tampoco nos sale porque no la tenemos entonces no no nos sale se ve mejor la alguna de estas y aquí no tenía la no tenía los árboles esos son pues, RPCs están buenos, no sé si son los que vienen por defecto la verdad no he trabajado mucho con RPCs en, solo he trabajado personas que yo mismo he creado pero RPCs de árboles no no he creado estos deben ser me imagino que deben ser los de los mismos de los que vienen con el programa no sé ahorita podemos hacer la prueba aquí, hagámosla cerramos ya, ya exportado ya ya lo tenemos podemos es pausa más vamos a ver cómo vamos de tiempo pause y resume esto